llorar por los enfermos, voy a orar voy a hablar algo de los coros ya hay coro de señoras, coro de jóvenes hermanas, coro de jóvenes hermanos ya sobre todo las que dirigen ya el que dirige una orquesta, cómo lo dirige se queda parado haciendo más o se mueve usted que ha visto alguno que dirige una orquesta un y sobre todo es que tocan violín o arpa ¿Cómo dirige se mueve de un lugar a otro, mueve sus manos, quiere que cante más alto, levanta su mano, quiere que baje un poquito, le baja su mano. ¿Es así o no? Igualito en el coro de hermanos, hermanas jóvenes y señoras. Lo digo ahorita por radio que me está escuchando en la mayoría de iglesias. Ya para que los dirigen sepan dirigir pues si la biblia dice maldito el que hiciera indolentemente el agua de jehová hay que hacerla bien hecha pensando pues. como dice molano dios nos ha hecho inteligentes no nos ha hecho medios burros o si sí, nos ha hecho burros nos dice que no seamos como el burro o el caballo sin entendimiento yo estoy ensayando un coro, yo pues tengo que caminar, avivar los pies. Canta bien bajo, les subo la mano pa, eh, para que suban su voz. Pues. Aleluya. Para eso tiene que saberse el coro de memoria, ¿ya? Para que, porque ensayan también con un libro. Entonces, con un libro pues no puede caminar porque está leyendo el libro. No, tiene que tenerlo acá el coro. Las hermanas sí pueden estar con su libro, ¿ya? Y cuando a una hermana o hermano le pregunten algo o lo hagan cantar, como están ahora con micro, se le da el micro para que hablen o para que canten, para que los demás también escuchen. ¿Quién vive? Porque hay hermanas que dicen, yo no escucho lo que hablan. A ver, le pregunta a la hermana, pero yo no escucho lo que, le hable, la, lo que la hermana habla. Y para que escuche, para eso que, se le da un micro, para que el micro le pase a la hermana, que quiera ensayar solita para escuchar su voz, o quiera hacer una pregunta, para que todas las demás escuchen. ¿Está entendiendo? Escuchando, ¿sí? Las que dirigen los coros no se quede como una estatua no porque usted no es una estatua camine, ya no lo ve el pastor camina para allá, viene para acá y eso que ya estoy viejito ya pero camino pues, o no camino ah camino pues, yo camino mire el estado de tus ovejas dice la Biblia, que vive? y hay ovejas que se quedan paradas no, no, no, camine para allá gozoso, gozosa alegre y, y ensayen bien pues. y vamos a ver que van a cantar cosas lindas, aleluya y la gente va a venir, vamos a escuchar esas hermanas, hermanos de la cosecha cantan lindo algunos se sí vienen por eso por acá había personas que me dicen, sabe ¿sabes por qué Pastor he venido a esta iglesia? porque yo le escuché cantar a usted ¿Quién me... y como yo le escuchaba y quería conocerlo, quién es el que se canta porque me gustaba lo que cantaba me gustaba su voz, y me he venido acá, y ya lo conozco, y me quedé acá, y sigue acá todavía, ¿quién me ve? Aleluya, por cualquier motivo el Señor trae las almas, pero hay que hacer bien las cosas de Dios, amén. He dicho, vamos a poner de pie, vamos a orar por los enfermos.